Siete de la mañana, 05 minutos, lo habíamos adelantado, tenemos nuevamente entrevistas para hablar de un tema que realmente es sorprendente y cada día esto va creciendo cada vez más. La denuncia de mega corrupción que arrancó en la alcaldía de Santa Cruz con 800 ítems falsos. Hoy ya son muchos más los ítems falsos, ya se tiene inclusive el dato de que personas apadrinaban a ellos y recibían estos beneficios para hablar de todo esto quiero darle la bienvenida esta mañana a Don Hugo Siles, ex ministro de autonomías que está con nosotros Don Hugo, un gusto tenerlo en la yala Milton Guzmán lo saluda desde estudio Buenos días Milton, un placer estar en la yala ¿Cómo ha asumido, cómo ha recibido eh, usted, Don Hugo, toda esta denuncia que se ha realizado, que arrancaba con 800 ítems, lo decimos, pero que ahora ha comenzado a crecer cada vez más? Y lo decía con Edison, parece que solamente se ha identificado la punta de un iceberg gigante, eh, Don Hugo. Bueno, con la preocupación y la indignación que tiene todo ciudadano en Santa Cruz al saber que hay instituciones, eh, las más importantes del departamento, es en este caso la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, la alcaldía más grande del país, y una institución emblemática de la ciudad, eh, que haya tenido en la anterior gestión municipal una serie de hechos eh, de corrupción pública que comprometen a ex autoridades y que lamentablemente también eh, se vinculan con otras instituciones cooperativas eh, eh, que, que han salido eh, a la luz pública como las receptoras de este eh, mega plan de corrupción que se había instalado a partir de esto eh, que se conoce como ítem fantasmas. Entonces, eh, en definitiva, eh, la indignación y la preocupación ciudadana por un hecho que apareció como una disputa familiar, una, una situación de, de, de disputa familiar, pero que ha derivado en un, un hecho de planificación en la corrupción pública que se tenía en la anterior gestión municipal, me refiero a la gestión tanto de del alcalde Percy Fernández como de la ex alcaldesa Angélica Sosa. Aquí hay eh, recursos económicos que habrían sido desviados a partir de este modus operandi de contratar ítems eh, eh, fantasmas, contratos y tenerlos eh, eh, con toda una disposición, eh, diríamos, cuasi formal, pero eh, eh, desviar los recursos del cobro de estos supuestos funcionarios hacia otros fines que necesariamente no han sido eh, públicos, sino han sido privados. Eh, si bien la denuncia arrancó en Santa Cruz, en el municipio, siendo referencia a estos 800 y ten fantasmas, ya con la investigación se va conociendo que este mismo modo de operar se utilizaba. Por ejemplo, hay denuncias ya en el municipio de Guarnes, en la Caja Nacional de Salud y en otras instancias. Y de a poco, mucho, mucho va creciendo este tema. ¿Habrá sido, como dice usted, un modo de operar para obtener recursos ilegales en diferentes instancias este? Bueno, al parecer eh, tiene que ver con el mismo grupo de ex servidores públicos, de funcionarios que estuvieron al frente de algunas instituciones o por lo menos de algunas responsabilidades, los mismos que operaron en, en la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra también operaron en ...otras instituciones como la Terminal Bimodal... ...la Caja Nacional... ...también se conoce algo de Warnes ...y si usted recuerda... Eh, ...durante... Eh, ...la interrupción del, del, del gobierno... Eh, ...constitucional... ...el golpe de Estado... ...también su sucedieron una serie de... ...diferentes interrupciones... ...y diríamos golpes también... ...en diferentes municipios... Eh, ...las instituciones del Estado que recibieron caudales de eh, funcionarios eh, que fueron designados de manera discrecional por los que se hicieron cargo del gobierno transitorio de facto de ese entonces, eh, aparentemente también mantuvieron las mismas eh, formas de eh, organizar y de sonsacar los recursos eh, que son de los ciudadanos. Eh, esto, esto realmente detalla de que esta organización, delituosa eh, que, que operó en diferentes instituciones eh, tenía sin, sin duda alguna el aval de altas autoridades porque para poder realizar eh, dichos cobros o poder orquestar esta forma eh, de corrupción planificada necesariamente han tenido que tener eh, la participación, el visto bueno y, y, y el involucramiento ...de las cabezas... ...de las instituciones... ...por eso es que preocupa... ...que en Santa Cruz... ...las principales instituciones estén... ...o hayan estado contaminadas... ...por eh, un comportamiento... ...delictuoso... Eh, ...que necesariamente pone en tela de juicio... ...a las propias instituciones cruceñas... Mm, ...muestra una decadencia... ...y una forma... Eh, ...absolutamente... Eh, ...inaceptable... ...del manejo de los recursos públicos... ...que son de todos los ciudadanos... Eh, eh, ...tanto la Fiscalía... ...como la Justicia... ...hoy están llamados... ...a acelerar los procesos... ...de investigación... ...porque este es un tema... ...de mucho... Eh, ...de mucha expansión... ...toda vez de que hay... ...involucrados... ...hay otros que seguramente van a salir... ...a la luz pública... Eh, eh, ...que han manejado durante años estas formas de organización delictuosa eh, y, y de corrupción en las instituciones cruceñas, principalmente en la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. Don Hugo, y parece que además este tipo de eh, denuncias y que ahora está creciendo e involucrando, y usted lo decía, obviamente la cabeza de las instituciones tienen que haber conocido por la magnitud que tiene esta denuncia de mega corrupción y ahora hay autoridades y ex autoridades que comienzan a salir como ayer veía al ex gobernador del departamento de Santa Cruz salir nuevamente al público y hablar acerca del tema autonomías. Decía hay que ir a defender las autonomías ...a la paz, que eh, es un derecho que tenemos y generando, queriendo generar quizá algún tipo de problema en nuestro país. ¿Esto tendrá algún tipo de relación? ¿Existirá algún tipo de nerviosismo por parte de ex autoridades... ...tomando en cuenta el rumbo que está llevando esta investigación de mega corrupción por los ítems fantasmas... ...para que traten de desviar la atención hablando de defender las autonomías y generar discursos de federalismo en nuestro país? Bueno, ayer yo escuché y vi las declaraciones del ex gobernador Rubén Costas, en realidad eh, más allá de las declaraciones que se refieren a temas de autonomías, como usted señala, lo lamentable y lo preocupante es que la ex autoridad cuando se le pregunta sobre este caso de mega corrupción de ítems fantasmas, eh, él elude la, la respuesta y Básicamente lo que dice el ex gobernador es que no quiere hacer eh, árbol, eh, leña del árbol caído. Así básicamente con esa respuesta y, y esa respuesta del gobernador del ex gobernador eh, Costas está en sintonía con otros otras autoridades que actualmente están en funciones, me refiero al gobernador Camacho, el famoso comité cívico, y otras instituciones que no se han pronunciado, que prácticamente no han hablado y no han dicho absolutamente nada sobre este mega hecho de corrupción eh, que ya tiene una, una investigación avanzada, porque realmente eh, al, a la hora final eh, estas instituciones pareciera y estos actores pareciera que están defendiendo eh, al no pronunciarse, al no eh, referirse a un tema específico de corrupción pública que tiene que ver precisamente con recursos públicos de los ciudadanos que fueron eh, eh, utilizados para otros fines, desviados para otros propósitos y que parece ser el modus operandi de que los, eh, eh, los servidores públicos que están temporalmente en los cargos eh, eh, hacen un hecho de corrupción, desvían recursos públicos, luego los envían a otros países, a otras cuentas, y pareciera ser el modus operandi como ha sucedido en el caso eh, respiradores, gases lacrimógenos, durante el gobierno de facto de la señora Áñez. Desafortunadas las declaraciones del ex gobernador Costas, que dan muestra de eh, un grado eh, eh, aparente de, de, de, de, entre comillas, eh, complicidad sobre estos hechos, por lo menos desde el punto de vista de la comunicación, eh, eh, que obviamente eh, genera más duda razonable en el ciudadano. Si la ex autoridad no tiene ningún reparo en decir que no va a hacer ningún comentario sobre el tema, entonces realmente, eh, eh, necesariamente, eh, las ex autoridades y algunas instituciones del Departamento de Santa Cruz están haciendo eh, oídos sordos, eh, eh, desvían la vista y la atención en hechos que en este momento son de preocupación del ciudadano, porque el sacarle y desviarle eh, los recursos de los ciudadanos es realmente algo deplorable, que sin duda no puede quedarse en la impunidad, no puede quedarse en, en, en la información tan solo, sino que tiene que llegar a las responsabilidades individuales, como corresponde en cualquier hecho y caso de corrupción pública en el país. Ya para ir cerrando la entrevista, claro, y la gente eh, cuando escucha este tipo de declaraciones, decir que no conocen nada, que no tenían ni idea de lo que estaba pasando de la señora Sosa, el exgobernador Costas, el mismo exalcalde Percy Fernández o el eh, señor Rómulo Calvo que está a la cabeza del Comité Cívico piensa y razona de esta manera, cómo la cabeza no va a conocer un hecho de corrupción tan grande que se desarrolla en una institución. Pero esto cada vez está creciendo más y una investigación, por ejemplo, de lo que eh, está pasando por parte de Aviala ha dado a conocer que el señor Tony Parada llegó a trabajar incluso en Papelbol o cartón bol en la gestión de facto de Yanine Áñez. Entonces, esto ha crecido y está creciendo y donde estaba el señor parece que utilizaba este modus operandi para generar recursos ilegales. ¿Qué pasa con la justicia ahora, don Hugo Siles? Eh, tarda mucho en reaccionar porque ahora el señor eh, Parada ya no está en el país y si esto continúa con la lentitud que se está desarrollando, seguramente otras ex autoridades terminarán fuera de nuestro país y nuevamente no se logrará hacer justicia. ¿Habrá que hacer acá un llamado de atención a la justicia boliviana? Bueno, mire, lamentablemente, Milton, en este caso, eh, ya en mayo de, de este año, el alcalde actual de la ciudad de Santa Cruz, Johnny Fernández, presentó una denuncia sobre, precisamente, contratos irregulares eh, que habría eh, hecho la exalcaldesa Angélica Sosa. Curiosamente, esta denuncia, que fue aportada con documentación, que fue presentada a la Fiscalía Departamental en Santa Cruz, esta denuncia eh, trajo consigo una serie de hechos eh, totalmente adversos a mm, desarrollar una investigación como corresponde del Ministerio Público eh, y básicamente no se hizo absolutamente ningún actuado importante para que esta denuncia tan grave que hizo el alcalde actual, eh, Johnny Fernández, sobre estos contratos, dos mil contratos, como lo han señalado en la Alcaldía de Santa Cruz, habrían sido beneficiados a personas inexistentes o que no desarrollaron el trabajo respectivo y no se, fun no, no se activó y no avanzó ninguna investigación, ha tenido que ser bajo un amparo constitucional que nuevamente se restituya la investigación de este caso, pero en el tiempo, imagínense, Milton, desde mayo hasta la fecha, han pasado meses y por supuesto que los responsables de tamaño hecho de corrupción o ya se han eh, fugado del país o se han puesto, puesto a buen recaudo eh, eh, o en todo caso han preparado una, una estrategia, una plataforma eh, para poder eh, desviar o eh, administrar este tema o eh, ralentizar cualquier investigación. Por eso es que eh, eh, vemos con preocupación eh, la relación y vínculos que hay entre algunos operadores de justicia y las ex autoridades que eh, estarían dando cuenta de cierto grado de parcialidad eh, de, en, la, en la propia in investigación. Bueno, esto tendrá que ser analizado internamente desde las esferas de la Fiscalía General del Estado, tendrán que ver eh, desde la justicia estos ajustes que hay que hacer porque si hay autoridades que eh, no están en la sintonía de desarrollar una in investigación y más bien ponen obstáculos están dando lugar a esto a que estos hechos de corrupción que eh, se presentan con documentación, con pruebas le den eh, la posibilidad a los responsables de acomodar las cosas, de fugarse o finalmente de desviar la atención para que estos hechos no lleguen a su conclusión en la investigación y queden con los responsables. Entonces, eh, el Ministerio Público y la Justicia deben ajustar sus mecanismos de actuación para poder eh, eh, defender los recursos de los ciudadanos en estos hechos fragrantes de corrupción, porque aquí existen eh, eh, eh, pruebas suficientes eh, que detallan el modus operandi de cómo, eh, utilizando eh, personas que no trabajaban, solamente daban sus nombres, había registros, había una serie de vínculos con las entidades financieras y con otros, para poder eh, eh, prácticamente normalizar esta, esta contratación inexistente y el pago respectivo. Entonces, esto es muy grave y tiene que llegar hasta eh, eh, la responsabilidad de los autores los que fueron eh, partícipes y, eh, y los que tomaron la decisión de operar de esta forma, sacándole recursos a los ciudadanos eh, y, y generando eh, toda una decadencia en las instituciones cruceñas eh, eh, que hoy están a la exposición de la opinión pública eh, con estos actos eh, eh, dolosos de corrupción pública que todavía, que todavía eh, no encuentran a las verdaderas cabezas de la responsabilidad de haber cometido estos hechos de corrupción. Sin duda alguna, esto es vergonzoso y por eso es que la población en general no cree en la justicia boliviana, porque pasan este tipo de cosas, de estar al servicio de intereses de grandes economías, de personas que tienen demasiado dinero para eh, relentizar o definitivamente rechazar este tipo de acusaciones que se realizan, seguramente por algún tipo de prebendas, eso deberá investigar la justicia. Don Hugo, sí les quiero agradecerle por esta entrevista, es algo muy grande esto y hay que seguir trabajando en ello y desde los medios de comunicación también insistir para que se acelere todo esto, porque el alcalde Johnny Fernández hace unos días decía en los nuevos elementos que se han encontrado en las planillas está incluso el nombre del padrino, tantos números de ítems eh, o de contratos para tal persona, entonces ya debería haberse citado, detenido, aprendido a esas personas, pero hasta el momento no hay nada. Esperemos que esto avance, don Hugo, un gusto haberlo tenido en Aviala. Siempre el gusto será mío de participar en, en Avia Ayala. Un saludo, Milton. Gracias por la oportunidad. Gracias a usted. Ha estado con nosotros el ex ministro de Autonomía, Hugo Siles, siendo referencia a este escándalo que se está viviendo en nuestro país. Mega corrupción a raíz de ítems fantasmas que arrancaron en la alcaldía de Santa Cruz y que hoy salpican a otras instituciones. Pero vamos a seguir hablando de este tema porque la fiscalía...